Seguimos aquí en las tumbas. Acabamos de pasar la primera parte y que está llena de piedras, inscripciones súper viejas y hay una tortuga sosteniendo como el nombre de, de la tumba del emperador. Y aquí hay como unas casitas muy bonitas que son usadas para, para quemar inciensos y, y, y papeles especiales para llamar a los espíritus de los muertos en las ceremonias de sacrificio. Así que son estas bien bonitas. Y de ahí hay otro pasillo, otro callejón hasta llegar a la verdadera tumba.